Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Saludos amigos, soy Ulises Rodríguez. Gracias por acompañarme nuevamente a presentar esta vez los sorteos nocturnos para hoy sábado 15 de abril. Los sorteos serán certificados por el auditor Onil Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presentes aquí en el estudio. Espero que hayas realizado tus jugadas porque esta noche podrías ganar 219 millones de dólares con el Powerball y convertirte en un nuevo millonario. Y el lunes te esperamos con Lotto Cash que cuenta con la cifra de 1,950,000 dólares y no olvides la doble ...que te espera con 100 mil dólares. Y precisamente seguimos de celebración porque se fueron los 550 mil dólares... ...de la doble revancha en el sorteo de ayer viernes 14 de abril. Fue una jugada automática vendida en supermercado Pueblo de Guaynabo. Tú podrías ser el próximo ganador con lotería electrónica. Si alguien se pone que hable ahora o calle para siempre...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 Sábado en la noche ya nos llegó y es el 4 Repito, el 4 Ahora pasamos a Pega 2 Mucha suerte, Boleto en mano Y pendiente a este primer número del Pega 2 Y es el 4 Segundo número Es el 3 El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 4-3 El 43 Y pasamos a Pega 3 Boleto en mano, si jugaste Pega 3 Mucha suerte que sé que es el favorito de muchos, así que primer número es el 9. Segundo número, repite el 9. Y tercer número, es el 6, el número ganador de Pega 3 de esta noche, es el 996, el 996. Y cerramos los sorteos de esta noche con el Pega 4. Mucha suerte, familia. Primer número, es el 8 segundo número es el 6. Tercer número es el 1. Y cuarto número es el 2. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 8612. El 8612. Muchas felicidades a todos los ganadores de esta noche. Busca nuestra página oficial loteríasdepuertorrito.pr.gov.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 La vida española del siglo XXI, la favorita de Marco Antonio Solís, Antonio Banderas y Serrat, también será la tuya. Única función: Domingo 16 de abril, Bellas Artes, Ticketcenter.com y CBA. Producen Mellado Pro y Producciones Tropical, Augusticia, Medseed Growers. Aprovechar para agradecer una vez más Al Hotel Condado Plaza y Casino Que tan generosamente nos recibiera ayer Para poder entrevistar al maestro Steven Hoff Ese es el hotel oficial del Festival Casals Donde se están hospedando todos nuestros Artistas invitados, así que gracias una vez más Y estoy en excelente compañía Señores, estamos en el intermedio de este Concierto inaugural del Festival Casals 2015 Está conmigo nada más y nada menos que doña Marta Casals y está también conmigo Félix Monclova, quien es además de Compañero teatrero, pianista de concierto Así que vamos a hablar con ellos un poco sobre el Festival Casals, los eventos de estos próximos días y lo que es ser un pianista. Doña Marta, sé que tiene que estar muy orgullosa de que el Festival Casals está llegando una vez más a su comienzo en el, el, el año número 59. 59, que no son pocos. Ha llovido bastante y, has, y, y es el legado sigue firme. Y es maravilloso. de que Todavía continúa el festival con tanto entusiasmo y ver a la gente disfrutar la música. Sé que mañana es... hay una serie de eventos en Mayagüez con relación, o sea, eh, parte del motivo es el Festival Casals, sé que usted está en Puerto Rico, hay un homenaje a don Luis Muñoz Marín. Exactamente, y Mayagüez este, quiere hacer esta celebración a Muñoz Marín y relacionarlo con Casals, naturalmente, y toda su obra, y como la madre de Pablo Casals, es de Mayagüez, ya sabe usted que tienen una casa, han reconstruido la casa, Doña Pilar. que será una casa de cultura para Mayagüez, no tan solo música, sino eh, pueden ser eh, exposiciones de pintura, pueden ser conferencias, pueden ser films, pueden ser audiciones de, de artistas jóvenes, o sea, una casa donde el arte que esté vivo y ojo. se esté creando, que no se sea un creando. museo para ir a ver arte que ya otras personas crearon. No, no, que sea un lugar para crear, para crear y para difundir también, para sujetarle. Ay, perdón. Eh, no se para la para la juven... que se le escuche bien. Para la juventud de de, de Mayagüez que puedan ir